William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís asegura que las construcciones de escuelas que está haciendo el Estado son de muy mala calidad por lo que solicita al Ministerio de Educación mayor supervisión Mira, es una, la misma postura, la exigencia de la calidad lamentablemente las construcciones que son necesarias pero se están haciendo que se caen por sí solas no solamente con la lluvia, con cualquier viento